Y en el caso de Halao, ¿qué es su apreciación de ese terrible incidente? ¿Cómo, ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, bueno, ahí hubo el problema de los colonos, atacaron la comunidad, pero después el gobierno de sus instituciones inmediatamente atendió pues, a, la, a la comunidad construyeron, reconstruyeron las viviendas, atenciones, eh, la presencia de la policía, el ejército para garantizar la seguridad de la familia. Entonces, eh, el gobierno ha atendido y sigue eh, atendiendo a bueno, las familias. ¿Fue una banda delincuencial de, de ese tipo de crimen organizado? ¿Cómo fue eso? Eh, sí, eran prácticamente organizados los colonos, los bandas eh, criminales. Entonces, pero el, el, la policía y el ejército eh, hizo su trabajo y este, se ha calmado por esa situación. Bueno. Sí, yo creo que como le decía al inicio, eh, el tema de la ganadería, por ejemplo, en el Caribe ha crecido, ha aumentado, tiene un auge pero como le decía por ejemplo más se ha, se ha dado esto eh, del auge de la ganadería pero en propiedades privadas porque aquí por ejemplo donde, de donde somos nosotros en el triángulo minero había mucha gente que tenían propiedades privadas de grandes extensiones de tierra pero casi no le daba mucho uso tenían tal vez pocos animales pero tenían grandes cantidades de tierra entonces vino el campesino del pacífico como son propiedades privadas, pues compran y ellos empiezan a meter grandes cantidades de ganado y lógicamente ya al año hay una producción interesante de, de ese ganado sí. y es lo que mucha gente dice, mira cuántos camiones de ganado están saliendo de, de, de, de, la, de, de la costa caribe eh, para los mataderos, porque realmente pues ha crecido el, ese trabajo de, de la ganadería sí. pero como le decía por ejemplo en la zona de nosotros, en la reserva eh, muy poco se ha visto ese tema de, de, de de la ganadería extensiva. Es más, se, se ha visto más en, en, en cosas de, de producción agrícola, ese, y el trabajo ese de la, de la, de la, de la huiricería eh, o minería artesanal. Eso sí, ¿no? pero de hecho sí. se tiene que ir regulando algunas cosas. En, en relación a la desforestación, ¿ustedes sienten optimistas que lentamente hay un proceso que va a revertir eso? o va a ser un problema que se va a ir agudizando todavía más no lo que nosotros consideramos que este tema va a ir mejorando es mejorando porque sí hay una atención de las instituciones del gobierno en este tema eh, se está haciendo el esfuerzo también de hacer grandes inversiones en estas áreas afectadas también y de hecho como decíamos eh, hay algunas iniciativas locales también de parte de los gobiernos territoriales y en conjunto con con algunas instituciones eh, ambientales, por decir, el mismo Marena, el mismo INAFOR. De, por ejemplo, algunas alcaldías también que se dedican a hacer a grandes. Este, en, por ejemplo, eh, hay un grupo de la juventud que se encarga de ese, que es el grupo este de, de Guardabarranca. Por ejemplo, en, la, en, la, en los municipios se coordina mucho. Nosotros se coordinamos con el INAFOR. Que tienen grandes viveros, entonces eh, eh, ellos eh, eh, entregan las plantas también para que se vayan trabajando. En algunos casos, por ejemplo, algunas cuencas donde están bastante espalados, se está haciendo algunos trabajos de reforestación. Sí. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en todos los carriles, los carriles de los territorios mayas se vienen sembrando árboles frutales o otro tipo de árboles maderables también para ir, este, eh, eh, mejor dicho, recuperando otra vez. Eh, eh, eh, el tema este de, de nuestras reservas, ¿no? que en algunos casos fueron dañadas. Y hay, hay planes así futuros también de continuar trabajando con eso. Hay gente que critica a, a los pueblos indígenas y dicen que uh, en, en alguna medida son ellos mismos o personas dentro de esas um, uh, poblaciones indígenas que ellos mismos abusan. Sí, de, sí, ¿Qué tan cierto en su experiencia es es ese fenómeno, ¿qué tan cierto Bueno, según nuestra valoración sobre ese caso, sí hay algunas personas irresponsables que cometen pues, ese tipo de, de delitos, pero a lo mejor no tan así grandes extensiones que, que mencionan, porque los colonos también tienen la, la estrategia de utilizar a eso a esas personas y, y abarcar pues grandes intenciones sí. de, de tierra. Pero sí, nosotros eh, aprobamos que si hay mayanas también eh, andan pues, en ese negocio ilegal. Sí, porque me, me imagino que es el soborno. Es que así como hay hijos buenos hay hijos malos sí. también. Entonces lamentablemente tenemos casos. Por ejemplo, eh, en algunas situaciones de violencia que se han dado en algunos territorios ha sido prácticamente por esa razón. Bien, aunque nosotros dentro de las normas, por decir, eh, de los estatutos que tenemos, o la constitución de la organización nacional, ahí se menciona y es categórico en el sentido, donde se dice que todo aquel mañana sea autoridad, sea comunitario, que incurran el delito de negocio compraventos, tráfico de tierras, tiene que ser procesado conforme a las leyes del Estado de Nicaragua. Y en es ese particular también hay hermanos nuestros que están cumpliendo cárceles por venta de tierras. Están condenados también. ¿Por qué? Porque hay un tema que sí, vamos, hay que dejar claro también. Así como... Hay grupos o, o, o mafia o grupos delincuenciales que se dedican a traficar tierra, a andar reclutando campesinos y metiéndolos a las tierras indígenas y luego, cuando te das cuenta, no son los campesinos los dueños de eso, sino son otras personas que tienen dinero. Y, y, y a nosotros nos sorprendió, hace muy poco tiempo llegó un helicóptero a una comunidad y aterrizó cerca de una finca de, que estaba en una comunidad indígena y todo el mundo asustado, ¿y qué pasó? ¿Serán, ¿Serán los narcos? ¿Serán qué Hasta la policía llegó. La policía investigó y luego se dio cuenta que era un ganadero que tiene tantas haciendas aquí en la zona del Caribe que andaba sobrevolando porque tenía un amigo que también es ganadero que llevó a comprar tierra ahí y llegó a visitarlo en día de su cumpleaños. De que el campesino es un mandadero. A él le dicen, toma doscientos mil, de un millón de pesos, anda, anda meterte allá, hacer esto, compraba. Pero los dueños están atrás, ya cuando se estabilizan, se normaliza todo. Cuando miran que no hay problema, llegan con grandes camionetas, grandes, así como el caso de ese helicóptero que llevó hace sí. poco. Entonces, muchas veces hay, hay, hay varias situaciones. A los campesinos los utilizan, algunos los estafan también. Así como hay esos casos también, hay hermanos indígenas que se han dedicado a eso. Sí. Y sí. muchos, como decíamos, han sido procesados por la ley. Sí. Están cumpliendo cárcel. En, en general, ¿ustedes piensan que la situación está mejorando o está en Perú en ese tema de las invasiones? Eh, bueno, eh, hay una situación bastante moderada. moderado diríamos así eh, o sea no hay mucho por decir eh, algo masivo así como en un momento se dio tal vez lleguen unas cuatro o cinco familias en algunos sectores pero hay otros sectores que sí entran por otros lados ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta que por ejemplo el territorio de Siquilta, este territorio de Miami nazardeas que está aquí en Siuna pero que hay un porcentaje de este territorio indígena que colinda con el departamento de Ginotega, con la zona de San José de Bucay. Ajá. Entonces, son territorios transfronterizos, por decirlo. ¿Verdad? Que tienen frontera con Ciudad, si tienen frontera con Ginotega, tienen frontera con Bonanza. Y entonces, por todos lado, entran la gente. Y a veces es incontrolable. Sí. Cuando un territorio, por ejemplo, como por decir Matumbá, ¿no? Que está en el centro entre Rosita y Bonanza, pero que no tiene mucha frontera con otros departamentos de población mestiza. Sí. Entonces es menos el tema de la invasión. ¿Y cómo está su relación con los compañeros mestizos? Como mexicanos, tenemos cada que nuestro, nuestro límite por ahí. Eh, no, no tenemos problemas con, con ellos. Como persona no hay buena comunicación. Aparte de eso, mencionaba que los territorios Mayana, tanto los misquitos a través del gobierno regional de cada cierto tiempo se reúnen y, y ahí comparten las situaciones de, de su territorio Entonces se considera que no hay, no hay problema entre Mayana y... Tal vez solo reforzar lo que decía el compañero, el caso de la relación de los misquitos y los mayas Yo creo que, eh, eh, eh, por decir, la experiencia de la vida ha marcado una dirección, una pauta, una ruta a seguir. Yo creo que esa experiencias experiencia que tanto los mayanes y los miquitos han vivido por este tema eh, de la invasión de las propiedades. Eso ha hecho como que tomar mayor conciencia de unidad entre los pueblos indígenas en, el, en Nicaragua. Porque en su momento se ha planteado, ¿verdad? nosotros no podemos estar divididos. Ya, no importa que sea Creol, sea miquito, sea mayana, sea rama, Ulva. Pero aquí el, el tema, el problema es único. ¿ya? Y todos tenemos que estar unidos para enfrentar esta situación. Mientras no, nosotros estamos más unidos, somos más fuertes para sentarnos, para plantear, hacer propuestas al gobierno. Y el mismo gobierno nos ve que estamos unidos. Y yo creo que en ese particular, eh, muchos logros que se han alcanzado ha sido porque también esa cultura de conflictos internos que han habido tal vez anteriormente, ¿Ya? porque por ejemplo durante los 80 la guerra étnica en la costa caribe sí. también no solo fue contra el gobierno también entre los misquitos y los mayagnes tenían conflicto antagónicamente ha sido una historia antagónica ¿no? entre que los misquitos y los mayagnes nunca se han llevado bien o sea por cuestiones de que eh, los misquitos secuestraban a las mujeres mayas a los niños eh, porque a veces, eh, les robaban sus propiedades, quemaban sus comunidades entonces, eh, los ancianos venían con eso, que eh, nosotros vivimos así, sufrimos así. porque las comunidades mayanas en Nicaragua, si usted revisa el mapa de Nicaragua, y la ubicación de las comunidades indígenas mayanas, en su mayoría, tal vez el 90% de las comunidades están dentro de las áreas rurales, en las grandes montañas? Entonces, muchos ancianos decían, es que estamos aquí porque nos persiguieron, nos querían exterminar, y fue una manera de defendernos, de protegernos de la, de la montaña. O sea, protegernos en la montaña de, de, de, de, de los misquitos, si no nos eran terminados. Entonces, había historias de ese tipo, pero yo creo que estamos viviendo otra realidad. Estamos viviendo otra situación en que tanto tal vez los mismos hermanos misquitos se han dado cuenta que eso es una cosa del pasado y que la realidad es otra y que tenemos que estar unidos como pueblo y eso nos ha fortalecido, eso nos ha sacado adelante y la experiencia es que unidos podemos hacer muchas cosas entonces hemos avanzado, hemos superado esa parte cuando yo decía buena comunicación me refería como un título personal ¿no? porque los misquitos ellos tienen sus organizaciones, y eso nosotros es no tenemos que ver como, como estructura de eh, No todos los miskitos son átamas. No, hubieron situaciones internas también. No creas que internamente también tienen su conflicto. Pero yo creo que también hay otro elemento que es importante. Antes eh, se sentía, había un recelo de parte tal vez de los mayana hacia los misquitos, por decir algo. Los misquitos tuvieron el poder igual cuando tuvieron los liberales. 16 años tuvieron el control del gobierno y el Consejo Regional. Y durante ese periodo, a los mayanas los olvidaron. Todo era para ellos. Y, todo, y posiblemente no solo para. Eh, no todos los misquitos recibían ese beneficio. Era un grupo de ellos nada más. Una élite de los yatamanos que se beneficiaban de eso. ¿Ve? Pero gracias Nuevamente, cuando ya viene la segunda etapa de la revolución, ya el tema de ese reconocimiento y e institucionaliz institucionalizar los gobiernos territoriales y asignarle un presupuesto a cada uno, eso también permitió o sea, mayor autonomía también, una mejor gobernanza de los gobiernos territoriales, de administrar su propio territorio. ¿Cuándo pasó ese ordenamiento territorial? ¿En qué año? El gobierno van a entrar a en una... A partir del 2009. ¿2009? Sí. Oh, ahí hay un tema que se me olvidó completamente. ¿Qué entienden ustedes por la palabra saneamiento? ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar mi café. Sí, claro que sí. <risa> por ejemplo, eso según la ley 445 que son cinco etapas. La ley 445 tiene cinco etapas para la, para la titulación. Entonces, eh, nosotros cumplimos con todo, pero el, la última etapa es el saneamiento. Pero eso yo creo que es un término, término jurídico, que eh, para, para nosotros eh, actualmente pensamos, o sea, hay otro término puede ser como, como ordenamiento de, de la propiedad, por ejemplo en la zona de, de zona que mencionaba el compañero que eh, actualmente tal vez una gente entra ahí sin conocer pues, esa área es un área de conservación entonces ahí no se puede vivir ni nosotros ni los pueblos indígenas, entonces ordenamiento puede ser eh, ubicarlo en otra zona, zona de amortiguamiento de la reserva de, de biosfera. ¿sabes? Entonces, eh, pensamos que es eso, pues, el término, ordenar, ordenar nuestra propiedad. Si alguien vino aquí, nosotros no, no queremos que esté ahí, queremos que esté en, el, en la otra esquina. Pues. Pero eso eh, tiene que salir a través de, de la opinión pues, de la mayoría de la población a través de una asamblea comunal, a través de una asamblea territorial. ¿Del mismo pueblo? Del mismo pueblo. O sea, nosotros ahí en la asamblea pueden aprobar eh, si esa persona puede estar ahí o no puede estar. que mira, yo creo que hay que entender también que el concepto de saneamiento no implica directamente desalojo. O sea, no es solo desalojo. El tema del saneamiento tiene diferentes conceptos también, desde la óptica en que el saneamiento tiene que ver también de qué manera establecemos los mecanismos para la convivencia también. Eso tiene que ver. Un... O sea, nosotros no podemos entrar eh, a una situación de, de, de, de diría yo, que donde hay un conflicto ir a calentar más ese conflicto, sino que tiene que ser una estrategia, o sea, una estrategia que proponemos los pueblos indígenas. Por ejemplo, le voy a decir algo. Y aquí lo, vamos a ser claros. Cuando se dio la situación de Alal, nosotros los mayanas no fuimos a pegar cuatro gritos ni hacer huelga ni manifestación contra el gobierno, porque tenemos un canal de comunicación directo al gobierno de la nación mayana, el gobierno central. Nosotros trasladamos, somos los portavoces de los problemas, de la situación de los gobiernos territoriales, nosotros trasladamos esa situación al gobierno nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, necesitamos sentarnos, revisar esta situación de alarma. O sea, ¿cuál es el otro paso después de esta situación? Inmediatamente el gobierno orientó Va, tiene que estar la Policía, tiene que estar el Ejército, tiene que estar la PGR, tiene que estar todas las estructuras de las instituciones responsables de este tema para buscar una salida de ese problema. Va a hacer un análisis por qué, qué generó, qué provocó ese conflicto, esas muertes ahí. Qué respuesta le damos a esa situación. Inmediatamente hicimos unas un balance, una, un análisis y nos dimos cuenta que también en ciertos sectores de territor del territorio maya en las Unidas allá en la, en la zona de allá de de, de Alanto, esa zona ahí y otra parte, por ejemplo, el río Betlehem, Huajú, la gente se habían metido de manera descontrolada se habían tomado tierra, incluso algunos hasta llegar al, cerca del patio de la casa de los indígenas. Entonces, se dijo, esto no puede seguir así. En esos casos de extrema situación, donde ya no se les permite al indígena tener la libertad de circular, la libertad de producir, y que se sientan asediados, no podemos poner ese tema, tenemos que desalojar Y así fue que se coordinó con instituciones del gobierno, se hicieron los desalojos de 240 de familias, ahí en la zona de la reserva, sí. en, en coordinación con las instituciones de nuestro gobierno. sí Por eso le decía, la relación policía, ejército, instituciones del gobierno con la comunidad india, nosotros no tenemos problemas en eso. Y eso fue un ejemplo, una muestra de que sí, se trabaja, se coordina, se articula con las instituciones del gobierno se hizo el desalojo de estas familias eh, que habían invadido ese territorio, esa zona ahí 240 y pico de familias y luego ¿qué hicimos? luego llegaron una, una representación de estas familias desalojadas en los colonos a decir, sí, nosotros reconocemos, son tierras de ustedes, nosotros respetamos eso, pero queremos vivir, queremos retornar, queremos regresar. Pero, qué? ¿cuál fue la idea? O sea, también darle la oportunidad a los pueblos indígenas que decidan qué quieren ellos, cómo quieren administrar sus territorios. Y en ese particular, como le digo, pues el gobierno nunca ha negado eso, más bien al contrario, ha dicho, bueno, ustedes son libres decidan cómo quieren, si quieren, eh, van a arrendar su territorio o quieren desarrollo, un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Inmediatamente se convocó a la, a la Asamblea Territorial para conocer cuál era el, la decisión, o sea, esa consulta para saber el consentimiento de las comunidades que pensaban sobre el tema de, de, de ese caso, ¿no? Inmediatamente había eh, 23 comunidades reunidas de ese territorio y las comunidades decidieron, pues, nosotros queremos que nuestro territorio, pues, eh, sea saneado, pero más en la zona compleja, por pues, donde le mencionaba, y donde ya no dejan circular libremente, sí. porque hay, hay zonas como le decía, del área de amortiguamiento que se le está dando otro tratamiento. Hay otro, hay un tipo de diálogo con los campesinos también. Así como le decía, bueno, este, pueden okay, permanecer... Ellos pueden en cercos, ¿no? Entonces, claro, pueden pues, es... permanecer, pero bajo un acuerdo con los dueños de, la, de los territorios. Ya, esto no pueden, esto sí, pero siempre manteniendo ese equilibrio de diálogo, de, de paz, de tranquilidad porque lo que se quiere es evitar ese tipo de situaciones sí, sí. de violencia como sucede en el largo. entonces son estrategias que se van utilizando entonces el saneamiento no es solo de salud sino es de parte del diálogo también el saneamiento tiene que ver también con el proceso de, de como eh, por ejemplo la revisión de las propiedades indígenas por ejemplo hay campesinos que por una oiga razón fueron a comprar propiedades en las tierras indígenas y se fueron a, a inscribir los registros de la propiedad de la región. ¿No se puede? No se puede, lógicamente la ley dice que no, o sea, no se permite, es ilegal. ¿Ya? Entonces, el saneamiento también es parte de eso. O sea, hacer la revisión de toda su documentación y si eso se fue a inscribir y en las tierras indígenas, pues, se hace una revocación. Eso es parte también del saneamiento, o sea, es parte del ordenamiento también de los territorios. Entonces, no es como... Tal vez la oposición o la loti anda diciendo, y que el saneamiento sí, es esto, o que el vi. gobierno está sí. haciendo tal cosa. ¿no? Entonces, como te decía, cada quien maneja su discurso a su antojo ¿no? y a sus intereses. Pero nosotros no somos los dueños, los que estamos viendo, lo que estamos viviendo, los que estamos coordinando, lo que estamos hoy con las comunidades, nuestra visión es otra cosa, ¿no? porque la experiencia lo estamos viviendo nosotros. O Entonces sea, no ella, es que desde un escritorio, desde su lógica plantea cualquier cosa. ¿no? Sí. No sé, eso...